Qué tal, bienvenidos en este miércoles 11 de mayo a Ciber TV Noticias Monterrey. Le presentamos los titulares. Guerra de declaraciones entre Samuel García y Gustavo Adolfo Guerrero. Primero fue el gobernador de Nuevo León, como es su costumbre, fue a través de las redes sociales que compartió un video exigiéndole a la fiscalía que dé la cara en el caso de la muerte de Yolanda Martínez. Horas después, el fiscal general de justicia le contestó al gobernador de Nuevo León. Le pidió no politizar la justicia y no utilizar mediáticamente a las víctimas. Y siguen las revisiones en el motel Nueva Castilla en Escobedo, Nuevo León. Una vez más fue revisado, un grupo de forenses privados recrearon los últimos minutos de la joven Devani Escobar en busca de más pistas. Y hoy le vamos a mostrar las imágenes de cómo elementos de tránsito de Cadereyta fueron golpeados por una familia. En redes sociales circula el video en el cual se muestra cómo los elementos policíacos no pueden someter a los sospechosos. Además, amenaza a Andrés Manuel López Obrador con no asistir a la próxima Cumbre de las Américas si Estados Unidos no invita a todos los países. El presidente de México declaró que solo enviará a un representante. Y sin referéndum, sin consulta, los ciudadanos, según autoridades de la región de Gerson, en Ucrania, solicitarán al gobierno de Rusia sean anexados como las repúblicas de Lugansk y Donetsk. La respuesta fue que son los ciudadanos los que deben decidir su destino. Hay mucha información que le vamos a ir presentando más adelante durante el noticiero, pero viene un avance en los deportes con Rafa Martínez. Vamos a ver. Gracias Nayeli, muy buenos días. Hoy arranca la liguilla del fútbol mexicano con dos partidos. El primero de ellos, el del San Luis frente al Pachuca. Al terminar se juega el Puebla contra las Águilas del América y aquí le tendremos todos los detalles. Muchas gracias Rafa y que veremos en los espectáculos con Poncho Pérez. Nayeli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días en esta mañana. Más adelante, la información de los espectáculos. La cantante Maricela regresó anoche a la ciudad de Monterrey. Disfrutamos de su concierto, pero también platicamos con ella. Más adelante, en los espectáculos. Muchas gracias, Ponchi. Prepárese porque cómo va a estar eh, precisamente en el clima durante toda la semana. Y también viene un avance del pronóstico del tiempo con Julie Castillo. Gracias Nayeli, muy buenos días, excelente miércoles para todos, como todos los días es un gusto poder saludarlo, gracias por acompañarnos y es momento de conocer un avance del pronóstico del tiempo, para esta jornada va a continuar el ambiente caluroso, la temperatura máxima alcanzando los 30 a 31 grados centígrados cielo medio nublado predominando el pronóstico de lluvia aún se encuentra activo, esto en un 25 en un 30% en el transcurso de esta tarde nuevamente se pueden hacer presentes lluvias ligeritas, lluvias interminables en algunas zonas del área metropolitana, la humedad relativa de 66% y a las 10 de la noche la temperatura estaría oscilando de los 29 a los 30 grados centígrados, cielo medio nublado, el pronóstico de lluvia hasta el momento no se encuentra activo y la humedad relativa de 54%. Yo regreso más adelante con el reporte completo, continúe con nosotros. Qué guapa, Yuli. Bueno, bienvenidos sean todos, precisamente siendo este miércoles 11 de mayo a las 10 con 9 de la mañana. Nosotros vamos a cambiar de información. Ahora vamos al tema de seguridad en el estado con Marcial Pasarón. Marcial, ¿qué tal? Bienvenido. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal Nayeli? Muy buenos días. Bueno, vamos a darte a conocer la información de lo que ha sucedido en las últimas horas. Primero, las imágenes que te vamos a mostrar pues, corresponden a un accidente que ocurrió allá en la carretera Linares-Galeana, esto a la altura del municipio de Iturbide, en el cual elementos de la Guardia Nacional que trasladaban a un detenido hacia las instalaciones de la Fiscalía eh, la Fiscalía Estatal en el municipio de Linares, pues sufren este, esta volcadura, este accidente, cuando circulaban sobre esta carretera, dos elementos de esta corporación resultaron con algunos golpes, también eh, la persona que eh, era trasladada también tuvo que ser auxiliada por el personal de auxilio del municipio de Iturbide y de Linares. Este accidente ocurrió, te repito, ayer, ayer tarde, ya en la tarde, cuando estas, estos elementos circulaban sobre la carretera Linares a Galeana. Por otra parte, ahora también va otra información que te vamos a mostrar y de lo que ha sucedido en la ciudad. Esta droga que observas en las imágenes fue localizada en el interior de una maleta abandonada, esto en la calle Ladrillo, en la colonia Hogares Ferro, Ferrocarrileros. Luego de que elementos que participan en el operativo Monterrey Seguro realizaban un recorrido por esas calles, observan esta maleta, se detienen y al revisarla localizan esta droga en el interior. No hay personas detenidas, ya la droga quedó a disposición del Ministerio Público Federal. Por otra parte, también vamos hacia el municipio de Guadalupe, en el cual elementos de esta corporación recuperaron dos vehículos con reporte de robo que fueron localizados en diferentes puntos de este municipio. El primero de ellos se encontraba abandonado sobre la avenida Pablo Olivas e Israel Cavazos en la colonia Roble Santa María. En este lugar, el vehículo Zuru en color blanco con matrícula SKL 7192 ya fue puesto a disposición de David del Ministerio Público. El otro vehículo que portaba las placas SNY454-A fue ubicado sobre la calle Hacienda La Trinidad y Ocampo, en la colonia Hacienda La Trinidad. Este vehículo, este último vehículo, fue robado con violencia en el municipio de San Nicolás, en la colonia Niños Héroes. Ahora, otra información, donde también hubo eh, una niña de 11 años de edad resultó gravemente lesionada luego de que su domicilio y donde celebraban el, el Día de las Madres fue atacado por delincuentes armados que llegaron a bordo de una camioneta tipo Tacoma en color blanco, dispararon en por lo menos 35 ocasiones contra el domicilio y uno de los disparos eh, hiere a esta niña, te repito, 11 años de edad. Estos hechos ocurrieron en la colonia Valle El Roble, eh, la niña fue trasladada de inmediato a un hospital hacia la ciudad de Monterrey luego de haber sido atendida en una clínica particular. Hasta el momento, la última investigación es que la menor se encuentra grave y los presuntos responsables no han sido ubicados por los agentes de la policía ministerial. Vamos ahora también en el municipio de Guadalupe, en el cual eh, un elemento de tránsito de, este, de esta ciudad resultó lesionado luego de que esta pesada unidad que observas en las imágenes se quedó sin, sin control, el operador de la unidad, debido a lo mojado del pavimento y a la velocidad, eh, se impacta contra esta ambulancia, eh, ya que en este mismo lugar había ocurrido un accidente, el elemento de tránsito pues estaba abanderando este lugar, pues es golpeado y lo trasladan de inmediato al hospital universitario, su estado de salud es estable, pero eh, te repito, el operador de esta unidad, que circulaba sobre la avenida Miguel Alemán y avenida Las Américas, quedó detenido por estos hechos. Ahora también vámonos al municipio de Escobedo, en el cual, sobre el libramiento noreste, en una brecha, fue localizado, fue localizadas unas bolsas para basura y en el interior, pues, el, los restos de una persona que se encontraba decapitada. De inmediato, los elementos de la policía llegaron hasta este lugar, eh, localizaron esta, esta brecha a la altura del de libramiento noreste y Avenida Las Torres, la policía de ministerial también llegó a este punto, comenzaron las investigaciones, no se ha dado a conocer si ya fue identificado el cuerpo, porque, te repito, presentaba huellas de violencia, además también, al parecer, heridas de arma de fuego. Y, eh, por último, te voy a, a dar a conocer estos hechos que ocurrieron en, en la calle eh, Pablo Valenzuela y, jo, y José González, en la colonia Valle San Blas, en el municipio de García, en el cual eh, una persona que se encontraba en su domicilio eh, muere luego de que su casa es atacada por disparos de arma de fuego por delincuentes y una menor eh, perdón y una joven de 21 años de edad se encuentra delicada en el hospital. Estos hechos ocurrieron allá en el municipio de García, Nuevo León. No hay personas detenidas. La Policía Ministerial ya inició con las investigaciones. Nayeli, bueno, esta es la información de lo que hasta el momento ha sucedido aquí en la ciudad y en el estado. Mucho movimiento en cuanto a seguridad. Muchas gracias, Marcial. Hasta luego. Muy buenos días. Buen día. Continuamos con las notas locales. La Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres de Nuevo León realizó un tercer cateo en habitaciones del motel Nueva Castilla, inmueble donde fue hallado el cuerpo de Devani Escobar, lamentablemente, el pasado mes de abril. Escuchemos. Este martes, por tercera vez, se cumplió una orden más de cateo en las instalaciones del motel Nueva Castilla. En continuación a los actos de investigación propuestos por la Fiscalía Especializada por hechos reportados en dicho inmueble ubicado sobre la carretera a Nuevo Laredo el pasado 21 de abril en Escobedo, Nuevo León, en donde fue encontrado el cuerpo sin vida de la joven Devani Susana Escobar Faldúa. En las instalaciones del motel, los peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales ingresaron para realizar el levantamiento de algún indicio en alguna de las habitaciones del inmueble. Solicitud presentada por el asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del señor Mario Escobar, padre de la UXISA. Nosotros solicitamos por parte de los abogados y un servidor este, varias diligencias que quedaron pendientes. Lamentablemente digo, hasta ahorita se están haciendo cuando se deberían de haber hecho en tiempos anteriores. Ahorita yo solicité junto con mis abogados unas diligencias para checar algunas habitaciones que se debieron de haber checado en su tiempo eh, metimos la, la documentación, pero bueno eh, ustedes me avisan, oigan, fíjense que si ya están aquí a mí no me avisaron, digo, es competencia de la fiscalía hacer esto pero bueno, de alguna manera no pudieron haberme enterado que si no lo hicieron así, bueno, pues de ellos, ellos decidirán por qué este, ahorita siguen haciendo esas diligencias y bueno si ya las empezaron a hacer para lo más pronto posible yo tener las respuestas de qué, qué fue lo que pasó en algunas de las habitaciones. Cabe hacer mención en que según información proporcionada por la Fiscalía, durante este tercer cateo al motel Nueva Castilla, se recabaron actos de investigación con rigor científico y validez jurídica inscritos en la carpeta de investigación vigente en procesos de integración. Con imágenes de Arturo Piña, Juan Carlos Albrado, CiberTV. Gracias a Juan Carlos Alvarado por esta información. Y mire, con el objetivo de aplicar acciones inmediatas en la búsqueda de una mujer o niña desaparecidas, el Congreso Estatal aprobó por unanimidad reformas a la Ley de Acceso de a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para crear el denominado Protocolo ALBA, impulsado por la legisladora local del PRI, Lorena de la Garza. Esta reforma legal obliga a las autoridades de los tres niveles de gobierno implementen precisamente el Protocolo ALBA en nuestro estado, como un mecanismo operativo de coordinación interinstitucional inmediata para la búsqueda y localización de niñas y mujeres desaparecidas. Explicó la legisladora integrante de la bancada PRIista, agregó que será la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León quien coordine los trabajos para la implementación del mencionado protocolo. Vamos a lo siguiente, elementos de tránsito de precisamente Cadereyta fueron golpeados por una familia luego de haberlas marcado el alto a través de las redes sociales circuló un video donde se observa cómo las personas se encuentran peleando con los uniformados en el piso a un lado de la patrulla ya lo estamos observando en la pantalla de acuerdo con testigos, los oficiales pidieron a la familia detener de vehículo mientras circulaban por las calles Juárez y Progreso y para evitar ser detenidos descendieron del automóvil y comenzaron la pelea, imagínense en el sitio resultaron varias personas personas lesionadas. Y con las nuevas medidas de reducción de presión de agua todos los días, Agua y Drenaje de Monterrey habilitó una línea para que los ciudadanos pidan pipas para sus comunidades. A través de las redes sociales, Agua y Drenaje publicó una infografía que los números de teléfono para pedir el servicio de las pipas o también hacer un reporte por el mal uso del vital líquido. Te compartimos los números a los cuales puedes solicitar una pipa o levantar un reporte si vives en una zona afectada y no te corresponde la baja presión por medio de WhatsApp como Comunícate al Centro de Información y Servicio para Más Información, es lo que se puede leer en la publicación. Los números, ya lo estamos observando, son 8123 60 para reportar fallas en el plan Agua para Todos o el 811 84 para reportar el mal uso del agua. Estas dos líneas son exclusivas para enviar mensajes en WhatsApp. Si es así, también nosotros recibimos cualquier tipo de reporte a través de nuestras redes sociales de Ciber TV Noticias Monterrey. Y este martes dieron a conocer la iniciativa Mujer Desarrolla Software, que es con el propósito de capacitar a 20 mujeres regiomontanas para obtener una década de estudios sobre las tecnologías de la información y comunicación. El programa Mujer desarrolla software para capacitar a regiomontanas en la creación de sistemas informáticos fue lanzada este martes por el gobierno de Monterrey a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Dirección de Promoción de Inversiones y Empleo. Durante la presentación de este programa, Alfredo Sastre Barraza, presidente del CISOF Monterrey, dio a conocer que se estará capacitando a 20 mujeres, las cuales recibirán una beca de estudio sobre las tecnologías de la información. No, acotado mínimo a, a 20 mujeres eh, del municipio de Monterrey, mujeres de, adultas eh, que tengan por lo menos la preparatoria terminada con un cierto dominio del inglés ¿no? y que estén interesadas en aprender, en desarrollarse y como consecuencia de ello eh, poderse emplear para adquirir ingresos se dio a conocer que las mujeres inscritas en este programa serán capacitadas de forma virtual de 5 a 7 meses en temas técnicos y humanos, con el cual aprenderán a programar, desarrollar habilidades de pensamiento computacional y bases de algoritmos, así como hacer pruebas de software y de calidad. Asimismo, se dio a conocer que las interesadas que quieran saber cómo pueden formar parte de Mujer Desarrolla Software deberán registrarse por medio de las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio de Monterrey. Con imágenes de Arturo Piña, Juan Carlos Alvarado, Ciber TV. Y la menor Celeste, Tranquilino Hernández, ya fue localizada ayer 10 de mayo. La joven de 16 años, estudiante de la UNL, se encontraba desaparecida desde el pasado 31 de marzo. Celeste fue vista por última vez en el centro de Juárez, Nuevo León, pero ya la localizaron con bien y está con sus padres. En un mensaje en video mediante las redes sociales, los padres de Celeste y el primo de la joven, quien lideró una campaña de búsqueda, agradecieron a la comunidad por compartir la ficha de su búsqueda. Muy buenos días, este, solo para anunciarles que ya localizamos a Celeste Tranquilino Hernández Igual ya se compartió la ficha de, de búsqueda donde se comenta que ya se, ya se localizó Igual aquí estamos con mis tíos, con mi tía, aquí está presente Para igual que ellos anuncien sobre su localización Les agradezco de todo corazón que hayan compartido la ficha de búsqueda de mi hija por haber compartido en las redes y por los que también se sumaron eh, junto con nosotros en volantear, en pegar las fichas en todos lados. Se los agradezco de todo corazón. Agradezco a toda la gente que se sumó en compartir la ficha de Búsqueda Vija, de esa gente que nos ayudó igual en las calles, a volantear a las autoridades estatales, municipal y al grupo heavy que todo este tiempo nos apoyaron con su búsqueda. Y hoy, 10 de mayo, dimos con la localización de Mija Celeste. Muchas gracias a todos ellos. Le tenemos información de último momento y es que en estos precisos momentos se está llevando a cabo una rueda de prensa entre el vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, y la fiscal especializada en feminicidios, Griselda Núñez. Se ha solidificado, consolidado de mayor manera la línea de investigación orientada a un suicidio. Esto pertenece precisamente al caso de Yolanda Martínez. Conforme ha avanzado la investigación, el análisis de pruebas ha ido debilitándose la teoría de un feminicidio. Esto no es una conclusión. Se está desarrollando en estos momentos esta rueda de prensa. Le vamos a tener más información a lo largo de este noticiero para que esté pendiente, pero al menos esto es lo que están mencionando las autoridades hasta el momento. Nosotros vamos a cambiar de tema. Ahora vamos al pronóstico del tiempo con Yuli Castillo.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 Pasamos a la información nacional. Elementos de la Secretaría de Marina aseguraron una embarcación menor con aproximadamente 2.400 litros de combustible a unas 153 millas náuticas al sur de Puntas Galeras, esto en Oaxaca. Esta acción se realizó en las costas del destino turístico de Bahías de Huatulco al detectar una embarcación con tres tripulantes a bordo, quienes aparentemente no efectuaban actividades de pesca, lo que causó sospecha sobre una presunta actividad ilegal. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que en caso de que no todos los países de la región sean invitados a la próxima cumbre de las Américas, no asistirá y en su lugar acudirá el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo, me representaría el canciller Marcelo Ebrard. Aseguró el mandatario al ser cuestionado durante la conferencia matutina acerca de qué países como Cuba, Nicaragua o Venezuela no estaban invitados. Horas después de que hizo pública su decisión, la Casa Blanca señaló que las invitaciones para la cumbre aún no han sido enviadas. La Administración de Control de Drogas lanzó una nueva campaña a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos para lograr la detención de siete narcotraficantes de primer nivel del cártel de Sinaloa. Entre los que se encuentran el líder absoluto Ismael el Mayo Zambada García y el mítico Rafael Caro Quintero, quienes han evadido la justicia mexicana y estadounidense por décadas. Los agentes norteamericanos colocaron un nuevo póster donde se solicita la colaboración de la ciudadanía para localizarlos, así como de los dirigentes regionales de dicha organización criminal, entre ellos a los hijos del capo, también Joaquín El Chapo Guzmán y de Mayo Zambada. También se colocaron las fotografías de Alfonso Limón Sánchez, Poncho Limón y de Alfonso Arzate García El Aquiles, García El Aquiles y en entrevista con Milenio, el ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, Mac Vigil, dijo que no importa el tiempo que pase, pero la agencia antidrogas no cesa en campañas para tratar de detener a los principales líderes del narcotráfico. Algunos de los líderes viejos que todavía están libres, aunque no sean capturados, no quiere decir que la DEA que pues también para en sus esfuerzos expresó, indicó que estas campañas para lograr ubicar a los delincuentes se realizan en la frontera entre ambos países y los esfuerzos son de todas las oficinas de la DEA. Y mire, dos turistas murieron ahogadas tras ser arrastradas por las fuertes olas. Las mujeres caminaban por la playa entre el Hotel Casa del Mar y Ventanas al Paraíso, esto en Los Cabos, Baja California Sur. Los hechos ocurrieron cerca de las 11.30 del domingo 8 de mayo. Personal de Protección Civil de Bomberos acudieron al lugar, pero no pudieron lamentablemente rescatar a las víctimas. Se informó que las mujeres tenían 49 y 71 años. Eran originarias de Toluca, Estado de México, y se encontraban vacacionando en el destino turístico desde hace varios días. De acuerdo con el reporte de la Subsecretaría de Protección Civil, las mujeres caminaban a orillas de la playa cuando una gigantesca ola las arrastró. Se activaron los grupos de auxilio del hotel donde estaban hospedadas, pero el personal lamentablemente no logró salvar a las turistas. Sol de, de México presentó... 10 con 31 minutos de la mañana en este miércoles, ya mitad de semana, espero que esté con mucho ánimo porque ya casi es viernes, ¿eh? hay que animarse mucho y seguir viendo Ciber TV Noticias Monterrey. Vamos a dar lectura a las personas que no se han escrito en esta transmisión en vivo, como lo son Lidia Alejandra García, muy buenos días a todo el equipo de Ciber TV, que tengan un hermoso día, muchas gracias Lidia, igualmente para ti, Polo Villarreal, muy buenos días, les mando un saludo enorme. Alfonso Martínez Martínez, excelente miércoles, Nayeli, excelente información, saludos. Muchas gracias. Cuéntenos también cómo le fue de llovizna ligera en el área metropolitana, porque sabíamos, todavía el día de hoy en la mañanita se estaba presentando la lluvia a lo largo de la madrugada, ante esto los encharcamientos están presentes y claro, los baches salen en las diferentes calles del área metropolitana. Nosotros vamos a una pausa comercial. ¿Quieres que tu publicidad se vea y se escuche así? organizó Bud Light para dar inicio al norteño Summer House en la de orgánicos, El concepto de cocina de crianza que maneja el restaurante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 Y vamos a esto, luego de que el gobernador Samuel García Sepúlveda exigiera a la Fiscalía pronta respuesta en el caso de Yolanda Martínez, Gustavo Adolfo Guerrero, el titular de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, cuestionó que utilice a las víctimas de manera mediática. El titular de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, respondió a las declaraciones previamente emitidas por el gobernador del Estado, Samuel García, sobre el caso de Yolanda Martínez cuestionó que utilice mediáticamente a las víctimas. A través de un video publicado en la página oficial de Facebook, dijo que el trabajo de la Fiscalía es investigar la muerte violenta de las mujeres, mientras que la responsabilidad del gobernador es protegerlas y evitar su muerte. También es preocupante que se utilice mediáticamente a las víctimas, como lo ha hecho constantemente el gobernador, y peor aún, que los ponga frente al juicio del pueblo, sin respetar su dolor y con un fin que obviamente no es la de búsqueda de la justicia. A la fiscalía le toca investigar la causa de la muerte violenta de las mujeres. Y a usted, señor gobernador, como responsable de la seguridad del Estado, le toca el protegerlas y evitar su muerte. Dejó en claro que obedecen a la ley y ciencia para esclarecer los casos y que las copias de los expedientes exigidos se entregaron a la Comisión de Víctimas del Gobierno del Estado. Mencionó que en el momento oportuno entregarán el cuerpo de Yolanda Martínez a sus familiares. Exigir copias de expedientes por encima de la ley evidencia desconocimiento de lo que hemos venido haciendo. Esas copias las hemos entregado puntualmente a la Comisión de Víctimas del Gobierno del Estado. Y lo puedo comprobar. En el momento oportuno entregaremos el cuerpo de su hija y cumpliremos con lo que manda la ley aseguró que la Fiscalía General de Justicia es una institución autónoma y no política, por lo que lo invitó a respetar la Constitución como lo han jurado al protestar, Samuel García como gobernador del Estado y él como fiscal general de Justicia de Nuevo León. Previamente, Samuel García y la familia de Yolanda Martínez se reunieron en el Palacio de Gobierno, en donde el mandatario estatal reiteró su apoyo en el tema jurídico respecto al caso y exigió a la Fiscalía una copia de la carpeta de investigación, así como celeridad en el asunto. Queremos hacer un llamado enérgico a la fiscalía que nos reciba, que nos dé la cara y que nos comparta la carpeta que hemos pedido desde el domingo. El domingo en la tarde, tanto la familia de don Gerardo como la comisión de víctimas hemos pedido puntualmente la carpeta. Queremos tener las pruebas para abonar y ayudar a don Gerardo en el tema jurídico. García remató con que se encuentran hartos de excusas respecto a este caso, por lo que piden transparencia en la investigación de Yolanda Martínez Cadena. Ya estamos hartos de excusas, de términos jurídicos, legaloides, para evitar dar la cara, para esconder las pruebas y para evitar la verdad, porque Nuevo León y don Gerardo merecen la verdad de qué pasó en este asunto. En tanto, don Gerardo también hizo un llamado enérgico al fiscal para poder avanzar en el caso y darle cristiana sepultura a su hija. Yo lo que me urge es darle cristiana sepultura a Mica para que ya descanse en paz y de alguna manera no se suma el cuerpo después y que se haga todas las investigaciones que se tengan que hacer y entonces permanezca el cuerpo de Mica en semejo. Le pido y le digo al señor fiscal que se le entregue dicha carpeta a la persona que está ahí esperando y si no, pues yo iría... Y, en una hora a, a pedirla y quiero que me la tenga lista para cuando llegue y que le señor gobernador para que me siga ayudando a dicha causa. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Salma Lee. Muchas gracias a Salma por esta información. Y nosotros vamos a cambiar totalmente de información porque ahora vamos a los espectáculos con Poncho Pérez. Hola, hola, ¿qué tal? Poncho, adelante con toda la información de espectáculos. Nayeli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días en esta mañana. Oigan, yo necesito, voy a necesitar unos parches aquí o más maquillaje porque me da unas desveladas, pero trabajando obviamente para traerle lo que ocurre en el mundo de la farándula. Y es que vaya que esta semana hemos tenido trabajo todos los días. Hoy también no será la excepción, mañana le contaré a qué evento vamos el día de hoy. Pero ayer estuvimos desvelándonos con Marisela porque la dama de hierro llegó a la ciudad de Monterrey. Primero fuimos al hotel a esperarla eh, pues para que nos diera entrevista, salió bien bien tarde la mujer que dinos pelo. Pero bueno, después de ello nos fuimos al concierto, que justamente son parte de, de lo que estamos viendo eh, en pantalla a Marisela, que bueno, pues estaba, llegó para ofrecer esta presentación, que ayer tuvo un éxito total, la verdad es que el lugar Auditorio Pabellón M prácticamente estuvo lleno de arriba abajo y la gente estuvo disfrutando de cada uno de los éxitos de la cantante, quien ya tenía casi tres años de no pisar la Sultana del Norte el día de ayer, la verdad es que sorprendió, porque sí, si pues llenó el lugar, eran prácticamente puras mujeres que estuvieron cantando un poco dolidas, le cantaron al amor al desamor, sin él eh, ¿Cuáles otras cantó María? Dicen, no hombre, es que tienen muchos, muchos éxitos que en este momento mire, te lo voy a decir cuáles cantaba, porque obviamente aquí traigo la lista, de repente mi memoria ya con tanto espectáculo, se me van las cabras, como dicen por ahí pero lo que es cierto es que ayer la gente estuvo cantando fíjese, sin él, y ahora te vas sola con mi soledad, que bueno, aquí no se sabe sola con mi soledad, hace rato antes de entrar al noticiero una compañera aquí de 20 años la estaba cantando imagínense, a esta edad, y ya está su por el amor. Bueno, lo que es cierto es que la gente disfrutó a lo grande. Ella se entregó y les cantó en esta noche tan especial del Día de las Madres. Estuvo recordando a su mamá. ¿Qué tal si escuchamos parte de este concierto que se llevó anoche aquí en La Sultana del Norte? Bueno, ahí está parte justamente de estos eh, temas que estuvo interpretando la dama de hierro ayer por la noche, aunque han pasado muchos años desde aquella relación que tuvo con Marco Antonio Solís, el Buki bueno, el nombre de Buki justamente de Marco Antonio Solís nunca quedará fuera de su boca porque como lo menciona entre cada canción y bueno, después de ello el concierto terminó por ahí de las 11:40 de la noche y rápido nos cruzamos al hotel porque estaba en el hotel que estaba enfrente, fuimos y vinimos a pie y dijimos aquí la esperamos, ahorita va a llegar oiga, una hora y media tardó en llegar Marisela, llegó como a la una de la mañana se fue a echar, la verdad, unas copitas agarró la fiesta, porque como después de una hora, me... una hora y media de que terminó el concierto regresó, regresó así como que más despeinadita traía como que el ojo alegre, el ojo cristalino, y bueno, pues regresó la estuvimos esperando y como habíamos más medios y había un poco de fans, bueno, si nos atendió un poco, platicó, poquito le preguntamos que cómo se sentía de haber estado aquí del Día de las Madres, oiga, había rumores que se quería hacer una serie de su vida, que fue lo que nos dijo aquí parte de su sus declaraciones. De las... las hijas Maricena, Maricena, ¿cómo ¿cómo ¿Cómo Una vez más? Una Realmente. noche muy especial. De regreso al Monterrey, ¿cómo te sientes de estar feliz aquí? Feliz de estar en aquí. Feliz, feliz y especialmente hoy, día de la tarde. ¿Qué le dices a la gente de Monterrey, Maricela, que tanto Los tiempo amo, te ha esperado? Muchísimas. y Tremendo sí, éxito en mío. Monterrey, gracias. ¿qué tal? La, la gente Muchas te estuvo gracias, esperando gracias, mucho sí. tiempo, sí, Maricela, le cantaste tus éxitos. ¿Cómo gracias, te bien. sentiste ante ello? Gracias. gracias. Canciones para ellos, es tu emoción y el público fue divertido. Un tema especial para tu mami. Para mi mami, que era mi vida, sí, y es mi vida. Sigue siendo mi vida y me imagino que de todas las, es. las, las hijas, su es, es, es, sí. madre es lo más querida los ¡Planes! Los planes que después los platican. Pero, sí, Pero te gustaría, Marisela, que se hable de tu vida en una historia como, como se han hecho de otros personajes. Yo no tengo nada que contar, ustedes lo platican todo. <risa> Gracias, Marisela. Bueno, hay parte justamente de las declaraciones de la cantante que en la misma, no nos hizo esperar, ya estábamos, mire, así en el hotel dijimos, pues aquí vas a ir a llegar la mujer, no, pues sí, llegó ya de rato le digo como que se fue a agarrar la fiesta, pero bueno, dio estas breves declaraciones a la prensa casi la una y media de la mañana. Oiga, y vámonos a otro punto, porque el día de ayer fue una fecha muy especial como decíamos, Marisela llegó a cantarles a las mamás en el Día de las Madres y así como ella, muchos famosos también las festejaron, como a través de las redes sociales y obviamente hoy día todos los famosos, y no todos los famosos, no solamente los famosos sino que todo el mundo compartimos en redes sociales lo que nos gusta, obviamente lo que disfrutamos, y bueno, pues el día de ayer, obviamente, muchos famosos estuvieron compartiendo como estamos viendo en pantalla, esa fotografía festejando a la reina del hogar, a la reina de la casa, a nuestras mamás, Sebastián Rulli, estuvo, por ejemplo, el Nego Araiza, Chantal Andere también, Edith Márquez, Silvia Pasquel, estuvo compartiendo también fotografía, Erika Buenfil, estuvo Beto Zapata, Arad de la Torre también fue de los primeros que estuvo compartiendo el día de ayer, Gael García y Bernal también compartió fotografía con su madre Feliz día, mamá querida, te quiero mucho, mucho Lucía Méndez también, Jorge D'Alessio Aislinn Derbez Bueno, muchos, muchos, David Cepeda Andrea Legarreta, Lucero También compartió algunos mensajes Ahí con cariño para todas las mamás de México Camila Fernández, la hija de Alejandro Fernández, Daniela Romo también Muchas mamás estuvieron compartiendo Hasta en la publicación, hasta en la cuenta Y las redes sociales de Vicente Fernández También Feliz Días de las Madres Y una fotografía de don Vicente Fernández con Doña Cuquita, y también los Fernández estuvieron, pues, celebrando, llevaron a comer a Doña Cuquita, y también estas imágenes la compartieron a través de las redes sociales. Bueno, pues, felicitación, por supuesto, para todas las mamás que ayer la pasaron bastante bien, Nayeli, y espero que la hayas pasado también muy bien, y esa fue la información de los espectáculos en esta mañana. Muchas gracias, Poncho. Oye, qué guapas las mamás de todos. Y es que me llamó la atención la mamá de Diego Boneta. Qué ojazos. Sabemos de dónde viene Diego Boneta. Ahora sí podemos nosotros entender por qué interpreta también al Sol de México. Y si nos está escuchando la productora Avia, a ver si podemos ver precisamente de nueva cuenta estas fotografías de las madres. Mira precisamente. O sea, mira qué guapos se ven los dos, pero qué ojazos, ¿No? Y sabes que yo creo que el hojazo brillaba de todos porque obviamente ese cariño que uno muestra a la mamá hace como que ese ojo brille más del cariño y de la luz que justamente nos dan todas nuestras mamás, digo, tú eras mamá obviamente, y bueno, pues el día de ayer todos los que tuvimos la oportunidad de disfrutarlas apapachamos unos momentitos, a mí me tocó trabajar, estuve con ella en la tarde, en la noche nos hemos a trabajar, parte de los gajes del oficio, ¡Excelente! pero pues sí, hay que aprovechar los minutos, este, obviamente para disfrutar a nuestras madres todos los días, y el día Día de ayer, obviamente por ser el día Todos de los días, como dices, así hay que es. demostrar este amor a nuestra mami. Oye, Poncho, me llamó la atención que tú dijiste que alguien aquí en el estudio estaba cantando sola con mi soledad o algo así, de 20 años. Nuestra querida Abby, que tiene, bueno, yo creo que tiene como 25 años, pero dice que tiene 20 <risa> años. Pero estaba cante, cante bien dolida. Vi que traía unas hojas de lechuga y le estaba haciendo así. No mira, puede ser. Aquí. Oye, 20 añitos, Tan Abby. Hobby, la verdad, ya estás, sufriendo estás bien chiquita. Te falta vivir mucho, Abby. Bueno, Yo vi pues, que le salió la lágrima cuando cantó a la de Cinel de Marisela. Dije, no, esta cosas. mujer le está sufriendo. Lo hubiera llevado al concierto el día de ayer, pero bueno, se me ahí está, ahí están, Ahí la está otra. la nota. Pues muchas gracias, Poncho, por esta información. Gracias, que tengas buen día. Buen día. Pasamos a la información internacional. Un representante de las autoridades prorrusas de la región de Gersón, esto es al sur de Ucrania, cerca de la península ucraniana de Crimea, aseguró ayer miércoles que planean pedir a Rusia que anexe el territorio según reportes de una agencia internacional. La solicitud será elevada directamente ante el líder ruso Vladimir Putin. La autoridad colaboracionista, precisamente con los invasores, descartó asimismo sí que se celebre un referéndum sobre la creación de una república popular a la imagen y semejanza de las autoproclamadas repúblicas de Lugansk y Donetsk, reconocidas por Rusia como estados independientes tres días antes del inicio de la invasión militar en Ucrania. Consultadas sobre el tema, las autoridades rusas señalaron que la población de Gerson debe decidir su propio destino y que una medida también va a solicitar requiere una base legal, como ocurrió con Crimea. Y mire la siguiente información, y es que asesinan en Colombia, fiscal paraguayo, antidrogas, Marcelo Pesci. La información fue confirmada por Interpol Paraguay. Pesci se encontraba de luna de miel en la isla de Barú, en la ciudad de Cartagena, Colombia. El fiscal, según el diario Última Hora... Había contraído matrimonio con Claudia Aguilera, quien horas antes anunció que se encontraba embarazada. Según datos extraoficiales, el fiscal Pesci y su esposa estaban saliendo del sitio cuando desconocidos efectuaron disparos desde motos acuáticas. La esposa del agente fiscal salió ilesa, publicó el rotativo en su portal. De acuerdo con versiones iniciales, los disparos fueron causados por dos sujetos que se movilizaban en un jet sky, los cuales huyeron hacia Playa Blanca y abandonaron la la moto acuática. Según datos ofrecidos por el periódico El Espectador, el presidente de Paraguay, Marito Abdo, externó su molestia a través de Twitter. El cobarde asesinato del fiscal Marcelo Pesci en Colombia en luta a toda la nación paraguaya. <risa> Y la Organización Mundial de la Salud informó este martes, eh, precisamente pasado, que se han registrado 348 casos probables de hepatitis de origen desconocido, y que se han acelerado los estudios sobre el posible papel de adenovirus y de la infección por COVID-19. Según la OMS, se han notificado casos en 20 países, con 70 casos adicionales de otros 13 tre precisamente países que están pendientes de clasificación a la espera de que se completen las pruebas. Solo seis países informaron de más de cinco casos, con más de 160 en Gran Bretaña. Actualmente, los principales hipótesis son la que implican al adenovirus y también sigue siendo importante el papel del COVID. La OMS fue informada por primera vez el 5 de abril de 10 casos en Escocia detectados en niños menores de 10 años. Y Bill Gates, el multimillonario cofundador de Microsoft, anunció que dio positivo a COVID tras una prueba. Gates, quien ha sido un firme de, también defensor de las medidas de prevención de COVID-19 y ha donado a causas relacionadas con la pandemia, compartió su diagnóstico positivo en un tuit. Bill Gates cuenta con el esquema completo de vacunación COVID, según lo dijo en sus cuentas de redes sociales. And y mire lo que está pasando y es que la ciudad de Shanghái arreció sus restricciones por la pandemia de coronavirus luego de un periodo breve de mitigación, exasperando también a residentes que esperaban que más de un mes de encierro fueran aliviado finalmente al caer el número de casos nuevos en el centro financiero de China. Hoy miércoles el servicio fue suspendido en las últimas dos líneas del metro que seguían operando, lo que marca la primera vez que todo el sistema de la ciudad ha sido cerrado, de acuerdo también con un medio noticioso en internet. Equipos en trajes protectores han estado entrando a las viviendas de personas infectadas con coronavirus para rociar desinfectante, causando temores entre algunos sobre daños a ropas y bienes valiosos y sobre dejar sus llaves con un voluntariado también de la comunidad cuando son llevados a cuarentena. Un nuevo requerimiento para que los trabajadores con desinfectante puedan ingresar. En algunas áreas, las personas han recibido órdenes de quejarse, de quedarse precisamente en sus casas de nuevo para un periodo tranquilo tras permitirles salir para comprar limitadas en zonas recientes. Oiga, okay, quién cree que ya se encuentra lista? Así es, Escarlomo, sigo con lo último en Tendencias. Muy buenos días, Carlita, bienvenida. Adelante con toda la información. Hola Nayeli, muy buenos días. Ya estamos a miércoles, si mal no recuerdo. Y como ayer fue el Día de las Madres, hoy le traigo varios videitos. Muy bueno, relacionados ¿no? al Día de las Madres y vamos a empezar, pues oye, a veces la economía no nos da, ¿verdad? No andamos cortos de dinero y pues le platico que un, un señor decidió celebrar a su esposa por el Día de las Madres, pues puso a las criaturas a bailar, las sacó afuera de la casa y vamos a bailar el ratón vaquero, hasta hicieron su coreografía y todo y su mamá y la mamá encantada los grabó y los subió a las redes sociales y es uno de los videos más virales en TikTok, vamos a verlo. <laughs> I know. <laughs> <laughs> Y continuando con este tema, pues también otra otra mamá, otra abuelita que fue sorprendida por sus nietos allá en la Ciudad de México, ahí, por ahí me contaron que la señora es bien fan de Marco Antonio Solís Pues mire, no perdieron los, los nietos, dijeron, ¿cómo la vamos a sorprender? Pues con unas flores, flores aquí, flores acá Y Marco Antonio Regil, de Marco Antonio Solís, ya me ando equivocando, de cartón Vamos a ver el video Reacción de mi abuelita a su novio de cartón Ella está eternamente enamorada. No, no, no, la abuelita se estaba deshaciendo por el buque, ahí lo vimos en el video. Y ya por último les voy a presentar otro videito que nos va, le va a dar mucha risa. A mí cuando lo vi dije, ¿qué está pasando? Pues es un bebé de apenas unos meses de edad que no sabemos si se está riendo, si está llorando, se ríe, se llora. No, no, no, pues el video lo grabó la mamá y lo compartió en las redes sociales, vamos a verlo. ¿Te estás llorando o te estás riendo? <risa> Y Nayeli, esos han sido algunos de los videos que se han vuelto viral este día, pero yo sé que tú tienes más información, más videos virales. Oye, bueno, antes de pasar a mis videos, yo quiero comentar que soy fan de la señora, que es súper fan del Buki, la verdad, yo quiero llegar a, a ser así de grande y que me traigan a mí uno, así, una representación. A Sebastián Yatra. ¡Ay, cómo lo sabes! ¿Cómo lo supo? Algo, algo me conoce, pero me encanta Sebastián Yatra y yo entiendo a la señora ese, esa fanaticada, ¿no? Obviamente, ella el gris. ¡Ah! la emoción que se siente, la señora le manda los besos y atrás de ella, pues viene, esperemos que sea su pareja, ¿verdad? Y orgulloso también de ver a su mujer feliz Al recibir precisamente este bonito regalo en el Día de las Madres por parte de sus nietos Los cuales pues también están atacados de la risa de ver la reacción de la señora Que ya la conocen muy bien Y ahora sí nosotros vamos a pasar a los siguientes videos que ya comentabas muy bien Carlita Es a continuación lo que está pasando a través de las redes sociales Y es que este video se ha viralizado Es precisamente en Japón Esta tecnología que ya se está usando muy eh, pues eh, de forma natural en aquel lado también de ese país porque mira, ya estamos observando que hay baños públicos Esto es en la acera cerca de la calle Ya estamos observando que hasta se ve detrás del vidrio Que hay, pues está una taza del baño Está precisamente el inodoro Hay hasta papel higiénico y todo Como la gente llega, se encierra y dice Como aquí voy a hacer Pero no, no crean todo lo que ven Porque a continuación entra esto Le pone la llave y ahí entra la tecnología precisamente de estos vidrios que son especiales para que no se pueda ver de afuera hacia adentro, pero sí se puede ver un poquito desde adentro hacia afuera. Es decir, si tú estás haciendo del baño tranquilamente, pues puedes ver también a los niños que están jugando en los juegos, ¿no? Esto es lo que están implementando la tecnología en Japón. Aquí en Riviera Maya ya hay algunos baños que tienen estos en diferentes hoteles, pero al menos esto ya se es vía pública. Entonces, ¿qué tal con esta tecnología, Carlita? Así es, la verdad. Yo creo, yo estoy esperando que lleguen a Morelos, ¡Ah! andar en Morelos, andar ahí en Miguel Alemán y todo eso, y que los pongan, y, y tranquilamente todos vamos a hacer del baño de una manera muy natural. Yo creo que en unos meses ya llegan aquí a Monterrey, estoy segura. En la macroplaza, imagínate, déjame voy al baño, y viene a gusto ahí. ¿Tú crees? <ríe> sí, viendo todo, ¿te imaginas el vendedor? Se, papas, papas, hot dog, hot dogs. y uno mira así sentadita. Y desde adentro. Las Baca. papas. Así es. Oye, pues vamos al siguiente video que no es okay. tan buena noticias porque okay. también se ha viralizado esto a través de internet y es precisamente esta casa que se ve arrastrada por la corriente, se derrumba sobre el mar debido al alto oleaje. Esto es en Carolina del Norte. Esto no pertenece a ningún tsunami, no pertenece a ninguna tormenta tropical, ni nada. Es al contrario. El mar simplemente ya está subiendo la marea, el fuerte oleaje, llega precisamente a tumbar eh, la madera de este. Esta casa y ya se la lleva de encuentro, lamentablemente pues una familia eh, pues pierde un hogar, pierde una casa, pero se puede observar que no es la única en la zona, hay otros pedazos de madera cerca también en la arena, por lo cual pues también en Carolina del Norte está pasando eso que se ha vuelto muy viral, Carla. Así es Nayeli, yo creo que también es, es, es colocar una especial atención porque ya hay muchas organizaciones a nivel mundial que han dicho que el nivel de agua ha subido en los mares, yo creo que aunado a eso o a alguna tormenta ya llega el agua donde antes no estaba llegando. ¿verdad? Pero es que también esto yo siento que es un poquito de invasión tal vez al mar, al uh -huh. hábitat uh -huh. y hay que tener mucho cuidado en este tipo de cauces, de ríos, de mares, mucho ojo y mucho cuidado. Carla, muchas gracias por esta información. Claro que sí Nayeli, nos vemos el día de mañana con más videos de tendencia. Buen día. Y pasamos ahora a la información deportiva con Rafa Martínez. Gracias Nayeli, muy buenos días. Vámonos de rápido con la información de los deportes porque hay mucho que platicar, sobre todo hoy arranca la actividad de la Liga MX con los cuartos de final, por fin se abre el telón, ahora sí, ya de la liguilla, no solamente el repechaje, eso fue un preámbulo a la fiesta grande que arranca el día de hoy con dos encuentros, el primero de ellos es a las 19 horas en el estadio Alfonso Lastras donde el Atlético San Luis recibe al líder de la competencia, al Pachuca, que terminó en primer lugar partido a las 7 y al terminar el partido de Puebla frente a las sorprendentes Águilas del América del Tan Ortiz. Este partido es a las 21 horas con 5 minutos. Ambos encuentros abren el telón de los cuartos de final. El primer partido Atlético San Luis frente a Pachuca va por la cadena de ESPN. El segundo encuentro Puebla contra América va en señal abierta y usted la puede disfrutar desde la comodidad de su hogar. Así el América se preparó para el encuentro, viajaron a Puebla ya están en la Angelópolis el equipo que dirige el Tan Ortiz, que es de los que mejor cerró la temporada y aunque pisó el último lugar de la tabla general, tienen grandes posibilidades y levantan la mano como serios candidatos al título. Así lo menciona Bruno Valdés. No, la verdad yo me siento muy bien, confiado, eh, muy bien así, la verdad después de la lesión hoy eh, me siento digamos mucho mejor en los, en los torneos anteriores, eh, eso es una, una, una forma de pensar o de ver, yo en los torneos anteriores sí tenía un poco de, de esa desconfianza, pero sí ya quedó atrás, sabemos que, que ya es un torneo aparte, es como siempre arrancamos acá con nuevos con objetivos y entonces vamos a buscar eso. Y bueno, mañana también hay partidos, uno de ellos el que estará jugando Chivas, otro de los equipos que cerró bastante fuerte, que cerró bien y es el duelo del clásico Tapatío. Estarán enfrentando a los rojinegros del Atlas, una escuadra que rompió una sequía la temporada pasada muy larga de no ser campeones y ahora son el vigente campeón. Quieren el bicampeonato después de más de 50 años de no lograr un título, ahora quieren lograr... Dos de manera consecutiva. ¿Podrá Chivas eh, romper ese sueño en esta rivalidad añeja en el clásico tapatío? Vamos a escuchar qué es lo que dice al respecto también Alexis Vega sobre su posibilidad de ir a un mundial. Sí, como tú lo dices, nosotros tenemos claro que, que la Liga es otro torneo. Eh, tenemos que hacer un buen partido, un partido redondo en el cual eh, no nos podemos equivocar. Y, y bueno, después nosotros hemos generado jugadas de gol, hemos sido contundentes arriba, así que tratar de, de seguir generando ese fútbol que, que tanto nos ha beneficiado eh, en los últimos partidos. Y, y bueno, eh, vamos a enfrentar un equipo complicado, eh, pero sin duda alguna tenemos que, que trabajar y, y, y sabemos que, que haciendo un buen partido vamos a, a salir victoriosos. Y bueno, seguimos con noticias de Chivas, pero ahora... Pues tristes, es, es que una noticia lamentable sucedió en el Club Guadalajara. Pues Antonio el Hulk Salazar, ex jugador de las Chivas, fue encontrado sin vida a los 33 años de edad en el municipio de Tonalá. Los primeros reportes indicaron que el cuerpo del ex delantero del Guadalajara fue encontrado dentro de su automóvil en el municipio de Tonalá, en los límites con el Salto Jalisco. En el informe se señala que el cuerpo fue hallado calcinado en la tarde de este lunes al interior de un vehículo abandonado dentro de su trayectoria. Salazar jugó para el Guadalajara y Jaguares de Chiapas, así como en Centroamérica, Hulk como era conocido, debutó profesionalmente en el 2007 durante el clásico ante las Águilas del la América el Hulk también defendió la camiseta de equipos como Altamira y Zacatepec en la Liga de Ascenso y también bueno pues en Costa Rica jugó para el Santos eh, Guapiles y su último club en el fútbol profesional fueron los Cimarrones de Sonora Descanse en paz, el Hulk este jugador de las chivas rayadas del Guadalajara. Gracias a Rafa por esta información de deporte. Son precisamente las once con dos minutos de la mañana y a esta hora le queremos compartir las redes sociales donde puede estar en comunicación con nosotros y ver todo el contenido que tenemos en Ciber TV Noticias para usted. El portal web Ciber TV Noticias M.T.Y. .com. En Facebook nos encuentra como Ciber TV en Twitter. Estamos como Ciber TV Noticia 1 en Instagram guión bajo Ciber TV y en TikTok arroba Ciber TV Noticias. A continuación viene nuestro WhatsApp al cual nos puede escribir al 81 23 52 22 2202-8123-522202. Nos despedimos, que pase muy bonito día y nos vemos más tarde a las 12 del mediodía en el corte informativo. Nos vamos con esta imagen del centro de Monterrey, Avenida Constitución y la Avenida Cuauhtémoc.